Gloria a Dios. Hay una hermosa alabanza y este canto dice, tú eres digno, Señor, de toda alabanza y de toda adoración. Le adoramos al Señor y le decimos que solo Él es santo en esta mañana. Aleluya. que Tú eres digno, aquel que es santo, aquel que merece la honra, aquel que nunca falla es Cristo La persona que en esta tierra te puede fallar, pero déjame decirle que el que nunca falla es Cristo Gloria a Dios Vamos a seguir cantando con esta última alabanza, dice todo se lo debo a Él, mi vida, mi casa y todas mis canciones, todo, todo se lo debemos a nuestro Rey. Cantamos con todo el corazón en esta mañana.